Muy buenas, soy Deltaray y bienvenidos al canal que siempre llega tarde. Hace ya un par de semanas que se reveló Pokémon Espada y Pokémon Escudo y yo le dedico un vídeo ahora. Y pudiendo hacer tres vídeos por separado, haré esos tres vídeos en uno, de la forma más breve y concisa que pueda. Así, si te interesa solo uno de los tres puntos, dejaré las marcas de tiempo, ya sea en la descripción o en los comentarios. Los tres puntos serán todo lo que sabemos hasta ahora, que podemos esperar y mi opinión sobre lo que hemos visto. Por cierto, antes de empezar con el vídeo, y lo diré para asegurarme de que lo ves si te gusta el vídeo y quieres más contenido de este tipo, un like, una suscribida y todo eso me vendría genial. Muchas gracias por tu apoyo. Ahora sí que sí, comienzo el vídeo con el primer punto. Vamos a empezar por lo básico. Hasta ahora sabemos pocas cosas del juego, ya que solo hemos visto un pequeño tráiler de unos 2 minutos. En la primera mitad del mismo, hemos visto un poco de la nueva región del juego, Galar, que parece estar basado en el Reino Unido, pero que también se ha comparado con Suecia, por su forma, e incluso con un pueblo del mismo nombre localizado en Navarra, España. Hemos podido ver varias localizaciones, así como una gran ciudad llena de engranajes y una torre de reloj similar al Big Ben, zonas rurales, una ciudad nevada e incluso una mina. Los gráficos han pegado un gran salto en su paso Switch, mejorando notablemente con respecto a Ultrasol y Ultraluna, así como el diseño de escenarios. En cuanto a los Pokémon, que han sido confirmados, por el momento están Pikachu, Hood Hood, Tiranitar, Wailmer, Flygon, Manchelax, Lucario, Minchino, Mewstick, Braviary, Zwellous... Grubin y Wishiwashi. Además de estos, por supuesto, están las nuevas especies que se sumarán a la Pokédex en esta nueva generación, aunque por el momento solo conocemos a los iniciales. El de tipo planta, Gruki, el Pokémon chimpancé. El de fuego, Scorbunny, el Pokémon conejo. Y el de agua, Sobel, el Pokémon acuartija. Además es importante señalar otras cosas como que este juego contará con la jugabilidad habitual alejándose de lo visto en Let's Go y retomando los gimnasios perdidos en la séptima generación y que aparentemente habrá estadios en las que hacer algún minijuego o podría tratarse de la liga Pokémon también. ¿Y qué podemos esperar por lo poco que sabemos? Bueno, os voy a decir lo que yo pienso. Y repito, es lo que yo pienso. En absoluto lo que diga tiene por qué ocurrir y sabiendo lo que sabemos es muy probable que me equivoque. Por ahora parece que hay rumores muy fuertes sobre unas evoluciones con armadura. ¿En qué consiste esto? Bueno, no es seguro, pues en el momento en el que estoy grabando este vídeo aún no se ha confirmado nada. Pero parece ser que sería un sistema similar a las mega evoluciones que potenciaría la defensa sobre todo del Pokémon afectado y que... Según estos rumores, tendría Charizard, Flygon, Zerahora y Mewtwo. De hecho, estos rumores cobraron fuerza recientemente, pues hace poco se registró el término Mewtwo Armadura, aunque también es posible que este tenga que ver con la próxima película de Pokémon, remake de la primera protagonizada por el legendario tipo psíquico. Por supuesto, de algún modo seguirán estando disponibles las Mega Evoluciones, Formas Primigenias y Formas alola. Incluso es posible que se añadan nuevas Mega Evoluciones, aunque las probabilidades se reducen si se confirman las armaduras. Por otro lado están los extraños geoglifos que se ven en un punto del tráiler. A juzgar por lo que se ve parece ser un Pokémon que puede tratarse de uno de los legendarios o de otro Pokémon muy importante para la región junto al sol o una tormenta, no estoy seguro, parecen ambas cosas, además de otros Pokémon más pequeños. Seguramente esto fue creado por una civilización de hace miles de años atrás, pero no sabría decir qué más representa además de lo que ya he dicho, pero realmente pienso que será importante en algún punto del juego. De la misma forma que en la vimos algunos Pokémon basados en la cultura hawaiana, tales como Confi, Tukanon o Toxapex, estos dos últimos están basados en especies que pueden encontrarse en Hawái, es muy posible que encontremos nuevos Pokémon basados en la cultura inglesa. Las opciones son muy numerosas, podríamos ver un Pokémon basado en los Fish and Chips, en el metro o en Sherlock Holmes, quién sabe. A decir verdad no puedo especular mucho más, sabiendo tampoco, pero si buscáis por internet seguro que encontraréis mis teorías. Eso sí, procurad no toparos con muchos leaks, aún sin saber la veracidad de estos. Y por último, mi opinión. Y como siempre que doy mi opinión, recalco que es mi opinión y quiero que se respete, y antes de darla vamos a tener en cuenta que se ha visto muy poco y que el juego aún está en fase de desarrollo, por lo que todo es propenso a mejorar. Vale, con esto dicho lo que tengo que decir es que es maravilloso, el juego gráficamente se ve genial y como he dicho aún puede mejorar, las ciudades y las localizaciones en general parecen divertidos de explorar y mucho más grandes que de costumbre, aunque no me gustaron de primera, los iniciales son muy bonitos, especialmente Grookey, y tiene pinta, al menos por ahora, de ser el Pokémon más completo hasta la fecha. Esta es mi primera impresión. Por supuesto, aún queda ver cómo se seguirá desarrollando, cómo serán los combates, no en cuanto al sistema, sino a la fluidez y todas esas cosas, los personajes y muchas cosas más, pero por ahora todo parece ir muy bien. Creo que por ahora eso es todo. Quizás me haya dejado algo, no lo sé, sinceramente. Es posible que en un futuro haga más vídeos dedicados a Pokémon Espada y Escudo, especialmente el review una vez salga a la venta. Mientras tanto, lo dejamos aquí. Lo dicho antes, el like, el sub y demás me ayuda muchísimo, así que lo agradecería. Muchas gracias y hasta la vista.